Hola amigos del de Ojo Crítico, ya tengo aquí encuadernado la nueva edición de EOC 8990, la mejor de la historia. Eh, lo estoy ya leyendo y me está pareciendo una pasada agradecer a Manu todo su laborioso trabajo y así todos los que han colaborado en la edición y en la redacción de los artículos. Y nada, en cuanto podáis descargarlo, pues corriendo a ello, un saludo desde Tiempo de Misterio. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.